Indira Florentino, quien es psicóloga y escritora, nos ha traído aquí una excelente propuesta. Es la puesta en circulación del libro La Cara Oculta de la Vida. Oye, Pedro, La Cara Oculta de la Vida es interesantísimo este, esta, este título que tiene, ¿verdad?, este, este libro. Buenos días, Indira. Bienvenida al programa. Muy buenos días, Yeyan. Buenos días, bienvenida. Carolina. Si quiere, puede bajarse. Sí. Muchas gracias. Indira del Carmen, nace aquí en San Francisco de Macorís, psicóloga clínica, además un currículum interesante, aquí vemos en el libro sobre su preparación profesional. Como decía ayer, Jean, llama la atención el título del texto, La cara oculta de la vida. ¿Qué podría usted decirnos eh, sobre la iniciativa de, de escribir este texto? Sí, pues saludar a la población franco macorizana primero y decir que sí. soy fiel televidente de Gracias, este programa. Qué bueno. Lo sintonizo todos los días. Este, la cara oculta de la vida, así como su título lo refleja. En él podemos encontrar dos realidades Ay. la realidad que se ve y la que se oculta, lo que queremos mostrar a la sociedad y lo que en realidad somos. Eh, este libro tiene 34 temas, los cuales son de crecimiento y superación personal. Quiero... Dentro de él están eh, temas como el amor propio, concéntrate en ti, el valor de la vida, las personas tóxicas, el valor de la mujer. Son temas Ay, que son... Padre. pequeños. Bueno, mucho porque sí. la palabra la tóxica, tóxica está de oh. moda. Oh. La Ay, palabra, sí. Eso, eso de, de las personas tóxicas, vamos a hablar de eso más adelante. Sí sí un tema muy interesante y decir que son eh, temas cortos que la población puede leer que se motiva a leer es un libro corto pero motivador y enriquecedor porque contiene ese contenido además de frases que al final pueden encontrar dentro del libro que inyectan energías positivas a la persona que lo lee pero además eh, te deja esa, esa preparación, porque lo hice en base a lo que son realidades. Nada de aquí es científico, es lo que se ve, es lo que también eh, a través de mi carrera, de mi preparación he podido aprender de la vida y quise dejar este aporte a la sociedad dominicana es un libro que gracias a Dios ha tenido una buena aceptación y espero que sigan adquiriéndolo, porque es un libro que es una como una base terapéutica que cuando te sientas a leerlo, puedes ver en él, puedes eh, enriquecerte a través del conocimiento. Indira, eh, está muy interesante. Eh... Lo, los temas, eh, lo, los capítulos, podríamos decirle capítulos, aunque son cortitos. Sí, así es. Y, y son de muy de actualidad, donde eh, Indira, como psicóloga clínica, pues a través de su formación, como dijo, lo ha plasmado acá. Ella habla de uno de los temas sobre las redes sociales y no sé si se podría leer un poquito tú misma hablar eh, brevemente de, de este aspecto. Claro. Que ¿Qué no podrías decir al respecto, que es un tema que a mucha gente le causa situaciones. Claro. Esa presión social a través de las redes. Sí. En este tema quise basarme en cómo la persona refleja lo que no es en las redes sociales. Esa vida pantalla que la persona figura, que tiene, que posee, y en realidad lo que es, lo que se esconde detrás de esa persona que se ve en las redes muy feliz, Vemos el caso de una Miss Universo en, en muy Estados lamentable. Unidos, muy lamentable, el caso de la Miss Universo de, de Estados Unidos. De Nueva York, 30 sí, añitos. 30 años. Y vemos en ella una persona que se veía alegre, que se veía, eh, que no tenía situaciones. Feliz, hermosa, feliz. exitosa, ganó un concurso de belleza, trabaja. O sea, sí. nadie cree que, que está en una situación... sí es mental ¿Qué, y la depresión qué, pasa ahí? ¿Qué eh, pasa ahí por ejemplo cuando una persona eh, se muestra ante la sociedad me gusta lo de ella porque de una vez lo lleva a lo aplatana. Sí, qué no, pasa claro, ahí qué pasó ahí a mí me gusta verdad que la gente mucha gente eh, verdad Llana eh, que, que ve el programa y Ajá. entonces me gusta eh, hablar así bien Ajá. aplatanado eh, ¿Qué pasó ahí? Una gente que a través de las redes sociales se muestra bien feliz, eh, próspero incluso a veces la, hay, hay parejas que se muestran súper feliz y que muchísima gente le sigue precisamente por eso porque lo ven como, como un como modelo único. a seguir y entonces Gracias. en la parte, en la realidad resulta que luego aparece una cuestión de un feminicidio, aparece una cuestión de un suicidio o cualquier cosa. ¿Qué sucede ahí? Sí, este ámbito eh, de aparentar en las redes sociales pero por dentro estar vacío existencialmente o sea que podemos ver figuras del espectáculo que vemos una vida eh, exitosa que queremos imitar que queremos seguir pero dentro de ellos o sea cuando ellos entran en su vida personal, cuando entran a sus casas, sienten ese vacío existencial, porque las redes y todos todo los lujos, todo, todo lo material, eso no llena. Eso es Pero banal. ¿qué pasa también? Eh, eh, la depresión, que es algo que eh, muchas personas piensan, en este sentido, que la depresión es símbolo de tristeza, de que no me quiero bañar, y sí, pero la, de, la depresión se viste de una sonrisa también. En este caso de la Miss Universo, podemos ver cómo ella reflejaba tanta alegría, tanto entusiasmo, y su última publicación fue eh, Sean felices y Descansen en Paz, algo así. Uh -huh. Entonces, eh, veíamos siempre una persona sonriente, y detrás de esta realidad, detrás de esa sonrisa, hay, hay una depresión. Entonces, esa es la realidad, que se busca aparentar, pero por dentro la persona se siente vacío, se siente, eh, puede también estar atravesando un proceso de depresión, por eso debemos de ser comprensivos, debemos de ser empáticos, sí. Qué interesante, a mí me ha llamado y me ha gustado el libro, porque lo veo muy llano, muy de actualidad, o sea, lo que se está dando y viviendo en estos momentos. Quiero leer alguno de los... Eh, capítulo vamos a decir o de los textos sí. eh, que, que desarrolla indira en el libro por ejemplo este miren muchachos cuesta crecer en la manera vi un poquito como ya lo plantea es bien interesante eh, habla aquí también de el efecto del internet en las personas pero hay uno que me llamó la atención detrás de una sonrisa fingida y hay este que me gustaría que trate un poquito que a los muchachos le llamó la atención el de las personas tóxicas ¿Cómo identificar a un tóxico o una tóxica? No solo eso en el tema amoroso, amigos, familiares. Esa gente hay que busca la forma de que la psicóloga nos diga qué hacer con ellos para no ellos <risa> pecar de... Así es. Pues, como tú lo dices, Carolina, no solamente es las relaciones que son tóxicas, sino que existen eh, familiares, amistades, que te, in, te, de, te entran en una relación tóxica, donde tú no tienes seguridad de ti mismo, no puedes expresarte, tienes que hacer lo que otros quieren que tú hagas, que te manejen, que te manipulen a su antojo. O sea, los amigos que esas personas tienen, quieren que hagan lo que ellos quieran. Al igual en la relación de pareja, cuando no se te da tu espacio, cuando tú te sientes que estás en esa relación pero en realidad estás vacío o sea no sientes que estás dentro de la relación ¿Por qué? porque esa persona te manipula esa persona te habla mentira esa persona te hiere emocionalmente porque cabe destacar que las heridas eh, más que más duelen son esas que son eh, en base a la salud mental en base a esa palabra hiriente que te lleva, y, y si sí, un golpe te puede herir, pero la, eh, o sea, si te hacen una herida emocional, si te dicen algo que va a durar dentro de ti toda la vida, porque esas heridas se quedan ahí, patentes, entonces, ¿cómo esquivar esas personas tóxicas? ¿Cómo conocer? En, el, en este libro nos habla de cómo darme cuenta que estoy rodeada de personas tóxicas, ya sea de amigos, de familiares, y así sucesivamente, y cómo esquivarla. O sea, cómo yo decir, esto me está haciendo daño, me estoy dejando manejar, me estoy dejando manipular, no estoy sintiendo que estoy viviendo también, porque esta es una parte importante. O sea, cuando una persona tóxica entra a ti, tú sientes que estás dejando de vivir tú o sea estás dejando de hacer lo que tú quieres hacer porque otra persona está influyendo a que tú hagas lo que él decide que tú hagas indira podríamos eh, mencionar una de las características de una persona tóxica que están aquí plasmadas en el libro cuidado claro, claro claro presten atención señores estamos haciendo algún eh, dando algunos toquecitos la doctora para que usted se una motive, persona tóxica. Eh, y vea lo interesante sí. que está este escrito mire ¿Cómo podemos identificar a una persona tóxica? a ver. Bueno, ella Miente en todo momento. Miente. Tiene, ah, que ya no está notando. Tiene. No, pero tú le vas a comprar el libro a la doctora. Sí, sí, pero es para conversar un ching a propósito de eso. Miente. Tiene falta de empatía. Le gusta hacer... Espera, espera, para ahí, para ahí. Miente. Para la gente que no entiende lo que es la empatía. Sí. Muchas gracias y sí, por esa aclaración, porque muchas sí. personas no comprenden esto. Ajá. La falta de empatía es la falta de poner, de tú no poder ponerte en el lugar de otro. Sí, o identificarte sea, con las causas. Exactamente, de los identificarte con la causa de otros. Le gusta hacerse la víctima y así manipular. Ay, Dios mío. La víctima, ¿escucharon? Le gustan los chismes. Ay. Son evasivos y ah, rechazan okay. cualquier comentario hacia ellos que no eh, entienden que están correctos, que siempre están bien, que el otro es el culpable, ¿verdad, doctora? Uh -huh. Así es. Se quejan por todo. Bueno. Manipulan a todas las personas. Y miren esto importantísima, doctora, sí. que usted ha plasmado acá. Absorben tu tiempo, te consumen. Sí. sí. Qué interesante, señores. Vamos a hablar de, el, de cómo adquirir el texto. Eh, contactos con usted, donde lo tienen. Sí. Mira, es está interesantísimo el libro. <risa> Adelante, Mira, doctora. Este está, lo pueden adquirir a través de la librería Mora ah, muy bien. y la librería Ariel de esta ciudad, pero además también lo pueden encontrar en Amazon.com, okay. que ahí lo pueden adquirir también. Excelente, excelente. Eh, vayan a la Mora, la gente de San Francisco, y a la Ariel, que así no tienen que esperar el tiempo de llegar. No, porque es digital. En Amazon. En Amazon es digital, ah, digital. exactamente, no, ah, bueno, es, pues no es físico, físico sí. Eh, bueno, pues en librería Mora, librería Ariel. Por el costo de 500 pesos. 500 pesos, está regalado, eso está regalado. Excelente, muy bien. Eh, bueno, muchísimas gracias Indira del Carmen Florentino, psicóloga clínica que ha puesto en ejercicio su... su Ve busca lo pedidos y tú, sí, sí. Blanca, sí, a la no gente que nos está viendo, está muy interesante de verdad. Creo que Muchas se hace gracias. necesario consumir y recibir este tipo de información que ayuda muchísimo. Señores, la sociedad está acelerada, la gente está loca. Uno eh, ve el comportamiento, doctora, de, de, de la sociedad Así y tú dices, ¿por qué es lo que está pasando? Entonces, eh, qué bueno que opciones Yo, como esta lleguen. Sí, eh, la realidad que eh, tú palpas, Carol, Carolina es que eh, la vida antes de la pandemia y después de la pandemia es otro, es otra. Entonces, en ella vemos dos realidades diferentes también. O sea, la vida antes y después de pandemia, los, eh, las enfermedades psicológicas que vemos, eh, los suicidios, eh, feminicidios y todo lo concerniente, pues es desencadenado de, de, este, de esta situación de la pandemia también que sí. ha afectado mucho a nivel mundial. Eh, mira, eh, Yerjan Chamo, nos escribe alguien, ¿Es un número de Estados Unidos referente al tema. Dice ya, buenos días, dice, ya ahora descubrí que soy tóxica y lo pone en mayúscula, vamos a poner el mensaje. <risa> ella se ríe, pero detrás de eso, mi amiga, hay un fondo. Dice ya, sí. yo soy la que quiero controlar a mi pareja y decidir qué hacer siempre. Esto consume, mi amiga, la doctora le puede es. hablar de eso. Voy a leer el texto completo para que brevemente le dé un mensajito. Maravilloso que ella lo esté admitiendo. Sí, sí, dice sí. ella, quiero yo. controlar a mi pareja y decidir qué hacer siempre, pero no miento, al contrario, soy bastante clara. Dice ella, no me hago la víctima, solo uh -huh. quiero que se haga lo que yo diga y quiera, si no se acabó esto. Entonces, Entonces esa, ya esa persona <risa> que un chin tóxica no es completa, bueno. porque bueno. Ella, ella, por ejemplo, el hecho de que ella te lo, lo esté reconociendo, Sí. Significa que no es evasiva. Y entonces le quitamos esa, esa característica. Dice ya que no miente, entonces le quitamos esa característica y no se hace la víctima. Uh -huh. Entonces, ¿qué diríamos? Un chin tóxica. Bueno, tiene varias características sí. de una persona que tóxica. Controlado. En cierto sentido, controladora. Y por ende, para que esa relación pueda, ¿verdad?, prosperar, pues se debe de buscar ayuda psicológica, se debe de buscar un terapeuta, que pueda eh, garantizar poder trabajar esta parte de para que esa relación pueda eh, prosperar de una manera eh, positiva y sana hay un sana. aspecto de esto que a veces nosotros no vemos cuando queremos controlar el ambiente, queremos uh -huh. controlar a las personas queremos controlar a los hijos, esto causa una situación interna, eh, no sé si cuál sería la palabra un desasosiego, una tensión porque cuando no puedes controlar ni hacer ni que los otros hagan lo que tú quieres esto te en tu ánimo, en tu comportamiento en tu día a día tiene que afectarte que, no puedas, que el otro no haga lo que tú quieras es así, así es. Mire, eh, alguien nos dice, dice ella, muy, muy ella, dice ella, atentamente a Hilda Burgos, nombre, ella lo conoce. te Felicito a Wilda. muy sí, ¿Sí? bien. Lo mejor que uno puede hacer es reconocer, verdad, ante una situación y entonces tratar de, de modificarlo, verdad tú evidentemente no lo vas a poder hacer sola, sino que tienes que buscar ayuda eh, terapéutica. Como, como Pero tal, hay que relajarse, ¿no? hay que dejar fluir las cosas, uno no puede estar no. queriendo. Pero como la tú no aceptación? puedes hacerlo solo, hay terapias para eso que te ayudan. Así es, y la aceptación es el principal claro. paso sí, sí. para Excelente. poder ir a terapia. No se puede eh, ir a terapia de una manera negativa, que yo no acepte lo que yo eh. tengo, porque ya inmediatamente yo acepto, inmediatamente sano. Sí, esa claro, situación claro. que tengo, y eso es importante, que la persona reconozca y que ella vio esas características y que pueda trabajarlas también para que su relación prospere. Otra persona nos dice, el 6441, dice, la depresión es como algo que llevamos dentro, pero no lo expresamos, dice esa persona. Doctora, muchísimas gracias. Eh, Recordar a la gente que en librería Mora, sí. librería Ariel... En Amazon con el, el nombre del, del libro, a Wilda. Eh, búscalo en Amazon, descárgalo. Eh, la cara oculta de la vida. Está interesantísimo. Eh, muchísimas felicitaciones a usted y pues que sea bien exitoso la venta y que la gente lo consuma. Muchísimas gracias. Siempre. A la población, sí. A comprar el a libro la ustedes. gente. La librería Mora y la librería, la librería Ariel. Ariel. Así.